Porque quiero que me pongan la foto de Camacho. Eh, Camacho es, un, es el presidente de la Cámara de Diputados. Diputado. Un, un diputado muy conocido. Pero luego de lo que pasó con lo, en el estadio. Ha sido objeto de muchas críticas. Por lo que eh, por supuestamente mandar a apresar al joven. Pero Camacho no es la primera vez que tiene controversia en los medios de comunicación. Bueno. Camacho tuvo primero un un, una, un, contronazo, un contronazo el día de, de los tigres del Licey Ese fue el primero. Eh, cuando el tipo le voció, eh, Camacho, págame la cerveza, ya que tú eres un corrupto, eh, un corrupto. Ese fue el primero. Segundo encontronazo de Camacho. Bueno, eh, el segundo encontronazo fue que él dijo que la Junta Central Electoral es sinónimo de las mujeres en calidad de ama de casa, que porque más, por más que usted le dé, nunca están conformes. Esa fue otra declaración de Camacho, donde metió la pata, Camacho, pana de, de, de Roberto, de Roberto Neri, ya ustedes saben, Camacho, metió la pata donde él dice que las mujeres nunca están conformes. Esa fue una metidota de pata. La otra, eh, que, que eso provocó que muchas eh, feministas y mujeres eh, le pidieron a Camacho, que, que renunciara y que pidiera una disculpa al gremio a las mujeres. Otra declaración fue que una persona, sabe Camacho duró mucho para dar su declaración jurada de bienes. Entonces, como él duró mucho, cuando le fu, cuando fue abordado por un periodista preguntando lo que ha pasado, que usted no ha declarado su dinero, él le dijo al periodista, él le dio un boche. Ahí está el video, vamos a ver si lo escuchamos un poquito. Era... De campaña y de primaria y demás, y vamos a eso. Pero es cierto, a que usted ha hecho su declaración de jurada. hermano. Por ti tienen que respetar si atiende este tema. Atiende este tema. ¿Qué Pero primer? eso es lo que primero, mira, atiende este tema. Que más importante es que esa vaina, entonces, hermano. Por ti tienen que respetar si atiende este tema. Atiende este tema. ¿Qué Pero primer? eso es lo que primero, mira, atiende este tema. Que más importante es que esa vaina hermano por ti tienen que respetar si atiende este tema atiende este tema qué primero mira atiende este tema qué más importante es que se vaya hermano por ti tienen que respetar si atiende este tema atiende este tema qué primero mira atiende este tema qué más importante es que esa vaya hermano por ti tienen que respetar si atiende este tema atiende este tema qué primero eh... Hay dos programas, señores. Hay dos programas. Uno aquí con el director de página y otro allá atrás con el director de producción y, y, y, y el jefe de aquí, eh, eh, Roberto Neri. Pero bueno, eh, es acalorada la discusión. Y, la, y lo otro es que ha sido muy controversial con lo que él ha declarado en sus bienes. Supuestamente Camacho tiene declaraciones de dos mil y pico millones de, de pesos. A pesar de que ser un maestro. Y eso ha hecho que la sociedad se pregunte que si él se ganó ese dinero lícitamente. Entonces, eh, eso es de las cosas que han cuestionado mucho al presidente de la Cámara de Diputados. Recordarles, como siempre, que pueden seguirnos a través de o Seguirnos en Instagram. Señores, 400. Solamente quedan 400. Sí, está bien. Nos quedan 400 seguidores para llegar a los 40 en Instagram en Telenor. Así que, las personas... Sigan con el toque de mediodía. <música> ¡Gol!